Yeah B, C, K, C Axel Cubilla. Desde casa pa' la villa psa, ¿no? Alto turrón, con el vacilón Camino con mi guacha que tiene alto burrón Alto turrón, con el vacilón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 Chico mi Lucy, con casa de chapa, hacemos todos los temas sin nada de plata. Para todo eso, Gil, a mí nada me falta. Solo confío en mí y lo que cabras son ratas. No me falte el respeto ni me tire palazos Si no me desconoce, ahí te va el cachetazo. Se creen todos unos reyes, pero son de el mazo. Viven la vida de risa, son todos repayasos. Yo solo quiero una turra que le mande mecha. Que no pierda el sentido de toda la fecha. No re Vamos de joda sin levantar sospecha Llegó el fin de semana y vino la correcta no soy un guachiturro pero bailo bien rocho Un Santa Filomena, dame que lo decocho. Te pone de la cabeza y no son ni las ocho Camino por la calle, y re. Quiero a esa turra que se agacha No te olvides mamita que viniste a bailar Yo tranqui con los pibes La fronteamos de verdad Sin perder todo el tiempo no llegó ni a quebrar Lo llevo siempre a mi compas cuando llega la hora Nos fuimos todos re locos caminar por la zona Me fijo el celular La tengo reboba Piensa que yo me duermo, amanezco con todas Prefiero estar de gira sin ningún problema tirando un par de pasos mientras temas bueno, rescate bien los pozos que rompe el sistema. Pa' que este loco se con todas las bebas. Rompimos el sample, ahora queda algo más. Solo vengo a hacer desastre pa' que pueda contar. Ponemos algo rollo y lo hacemos brillar. Le mandamos al escabio, eso no queda atrás.